a luzarse eh, una mujer que, que socialista, militante socialista que después eh, fue doblegada mediante la tortura, hasta ahí cualquiera, no, no, no, es, no podemos culparle nada, pero desde ahí en adelante ella comienza a trabajar para la Dina, comienza a ser parte en los, en los allanamientos. ...usando una UCI... ...comienza a hacer ser... ...es contratada por la DINA... ...luego pasa a la CNI... ...y llega a ser jefa de sección... ...luego de eso... ...cuando nuevamente se le hunde el barco... ...y se pasa al otro bando... ...se comienza... ...en los años 90 comienza a entregar información sobre la DINA... ...y, se, y al parecer... Se ...ocurre esto de la delación compensada... ...y ella se puede ir de Chile y no es procesada y ni siquiera eh, pasó un día en la cárcel, siendo que ella está involucrada en casos de detenidos desaparecidos, en casos de tortura. Y hoy día la encontramos viviendo, cuando todos pensaban que no estaba en Chile, la encontramos viviendo aquí en la comuna de Recoleta, en la calle Maipo 558. Vamos a funar a una criminal que se encuentra... Hasta hoy pensaba ella que estaba, estaba gozando de impunidad. Esta mujer participó al asesinato de mi esposo, Humberto Menantó. Yo estoy, hoy día me siento muy eh, profundamente tocada por esto, porque yo vine a, al llamado de los compañeros de la FUNA, cuyo trabajo aprecio porque es necesaria la, esta justicia popular. Y me llevé esta sorpresa... Que esta mujer estuvo en el asesinato de mi esposo. Esta mujer fue destructora de nuestros compañeros del Partido Socialista y del MIR. Ella, con la flaca Alejandra y la Carola, ellas mataron a mi esposo. Entonces te puedes imaginar lo que yo siento al estar aquí hoy. Saber que son compañeros que hacen justicia lo que la otra justicia no ha hecho porque ellas siguen libres impunes y protegidas. El Estado puso todos los medios del Estado para reprimir, para matar. Y ese Estado tiene que responder y es lo que no quieren hacer. No quieren hacer. No quieren. Cuando haya la verdadera voluntad, ahí estaremos tranquilos y podremos morir en paz. Al menos morir en paz. Luz Arce Sandoval, agente DINA CNI. Luz Arce Sandoval militó en el Partido Socialista de Chile. Trabajó en La Moneda, donde simpatizó con el GAP y el MIR. Trabajó en ferrocarriles con Alfredo Rojas Castañeda. Luego formó parte del equipo de campaña de Altamirano, desde el la brigada el Elmo Catalán y de un equipo de seguridad. El 17 de marzo de 1974 es detenida y llevada al Londres 38. Tras ser torturada, comenzó a colaborar con la línea de militantes socialistas, pero también fue en persona a sacarlos de su casa. Participó en operativos armados con una supermercadera Uzi, con Romo y ser trobozapata. Zapata. Estuvo presente en la tortura de sus compañeros socialistas y de militantes del MIR como una forma de verificar sus dichos estuvo junto a muchas mujeres que permanecen como se percían. Terminada la dictadura fue parte de las negociaciones que le permitieron quedar en libertad y sin procesamiento tras entregar algunos datos sobre la estructura de la mina. Si no hay justicia hay Si no hay justicia hay Si no hay justicia si no hay si ¡Ole! No Que en Chile no existe justicia. La impunidad y de nuestra Corte Suprema, como de, de nuestro gobierno actual, es un Estado indolente. Ellos ven el bien de ellos. Se olvidaron que también tienen los compañeros que cayeron acá. Hoy día la impunidad está siendo instaurada por todos los partidos, izquierda y derecha. La impunidad es un acuerdo, un acuerdo entre los partidos, en ese tiempo la concertación y la dictadura de Pinochet cívico-militar. Son los, todos estos civiles que fueron parte de la dictadura y los que hoy día son senadores, diputados, tienen altos puestos en el gobierno, los que están trabajando por la impunidad. Varia gente asesinó, mató, pero también varios de nuestros compañeros, no solo ellas, sino que otros hombres y mujeres también, fueron traidores, traidores, y mataron después a sus propios amigos y compañeros y compañeras. N nuestra idea es hacer justicia, ya que la justicia en sí, la justicia real, eh, no está haciendo nada para, para detener a estos tipos y mantenerlos en la cárcel, por lo menos que sea una justicia moral la que, la que los, los persiga, los perseguimos por todos lados, como decimos siempre, como a los nazis les va a pasar. Y, y por lo menos tener la certeza de que están, están impunes y mostrarle a todo el público, a toda la gente... A los que trabajan al lado de ellos, a los que viven al lado de ellos, que ellos viven ahí y que todavía están comprando el pan, donde mismo compran sus hijos. Donde compran sus hijos, donde compran sus tíos, sus primos, sus familiares. Independiente de la justicia, los tribunales, yo creo que hay que salir a la calle, hay que seguir dando a conocer a toda esta gente que cometió todos, todos estos crímenes de error, una dictadura que fue una dictadura genocida, ya, que nos trató de exterminar a todos. Y yo creo que la única solución, aparte de, hacer, de seguir en los tribunales, hacer toda la parte judicial, yo creo que la gente debe salir a denunciar, hay que desenmascarar a todos estos asesinos. Yo personalmente ella no la conocía, no sabía acabo de leer el, el volante, pero lo encuentro atrás que una persona que invitó en un partido después entregó a sus propios compañeros y participó también en... En tortura. Acá en Chile no se ha hecho nada para reivindicar los derechos de la gente que fue torturada, desaparecida, asesinada. Entonces la única forma es el castigo ciudadano mediante la FUNA. Tenemos que ampliar la FUNA en este momento, porque, pucha, perdona que le pide el permiso para rendirle un homenaje a uno que fue mi más grande amigo, el chico Alejo, compañero asesinado en Venezuela, pero en esta cosa del golpismo y todas las cosas está la complicidad de muchos de los que ayer marcharon con nosotros, especialmente el Partido Socialista. Entonces, en ese concepto, si hubo una traición de delación de antes, hoy hay una traición de entrega y de un más grande que con la corrupción y la actitud de golpista que ellos están teniendo contra nuestros mismos, que contra el mismo pueblo que en un momento nos dio un gran apoyo. Tampoco podemos permitir que, que hayan eh, estas supuestas... Eh, ...beneficio humanitario, porque están muy viejos, están muy enfermos los criminales... ...según eh, los tribunales internacionales, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles... E ...inesmistiables y no merecen ningún beneficio, así los nazis, así en Argentina... ...se han muerto presos y así tienen que morir acá, así es que por eso esta funa... Eh, ...por eso decidimos de todas maneras eh, que Luz también tenía que ser funada porque está dentro de eso, de, de esa sociedad que construyeron, de esa sociedad que terminó negociando algunas cosas por los muertos. Así que por eso seguimos insistiendo, si no hay justicia, hay funa.